Gracias por estar en sintonía de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, conmemorando una fecha muy importante relacionada al desarrollo económico de nuestro país y también a la promoción turística y la identidad marca país. Hoy estaremos hablando del Día de las y los Artesanos y más adelante también estaremos conociendo algunas de las acciones bien puntuales que se han realizado para eh, promover y desarrollar a las y los artesanos en nuestro país. Me refiero a Nicaragua Emprende. Hoy conversando con nosotros y nos... Pues nos acompaña nuestro compañero José Manuel Matute, que es director de promoción y comercialización de la Dirección General de Pequeños Negocios del MEFCA. Un nombre largo, compañero. Sí. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, también mucho esfuerzo. ¿Multiplicado el MEFCA en estos días? Totalmente. Totalmente multiplicado, multiplicando esfuerzos eh, y multiplicándonos nosotros también para estar en, en todas las actividades y garantizar eh, esa cobertura, ¿verdad?, que es... Por supuesto, orientación de nuestro comandante y la compañera Rosario de eh, acercar eh, todos los productos de la economía familiar a las familias nicaragüenses. Y dentro de esa lógica, compañero, bueno, hablar de las y los artesanos un día específico, también tuvieron muchos quehaceres en función de garantizar la promoción de este día. Y también las actividades de ferias, parques, encuentros y realizados en función de que las y los artesanos tuvieran precisamente un espacio para en todo el territorio nacional. Cuéntenos, ¿qué hicieron? Bueno, estuvimos este fin de semana activadísimos con, con, con los artesanos. Ayer se celebró el, el Día Nacional del, del Artesano. Normalmente uno cuando piensa en artesanía dice Masaya, ¿no? Se, se, ha, se ha posicionado bastante bien el tema de la artesanía Masaya pero efectivamente en todo el país tenemos presencia como ministerio y por supuesto estamos dando acompañamiento a los artesanos en cada, en cada territorio, en cada municipio y eso fue prácticamente eh, lo que hicimos en, en, en, en todo el territorio nacional estuvimos celebrando junto a ellos, estuvimos haciendo exposferias y por supuesto también brindando información ya sabes para el fortalecimiento de los conocimientos y para la promoción de la artesanía que es tan importante eh, hoy en día en Nicaragua nosotros como... Sí, sí como ministerio eh, tenemos eh, la tarea de revalorizar la artesanía en Nicaragua porque en algún momento eh, la artesanía dejó de ser esa pieza histórica, esa pieza cultural y se convirtió en un souvenir, en un mero souvenir, una cosa que venía el turista, la compraba en el mercado o lo iba a comprar directamente a Masai solo lo compraba para el anaquel. Pero nosotros estamos claros que detrás de cada pieza de barro que hacen en Masaya, que hacen en Nueva Segovia, que están haciendo okay. la cerámica negra en Matagalpi, en Jinotega, hay toda una cultura, toda una historia precolombina, imagínate vos. O sea, de resistencia indígena también. De resistencia indígena, entonces nosotros estamos en la tarea de revalorizar las la artesanías y pues súper contentos también de que ya me, muchos jóvenes se están fijando también en, en esa parte de que las artesanías pueden ser no solamente un modo de vida, sino un modo de reivindicación de nuestra cultura, de nuestra identidad nicaragüense. Importante ese proceso que estás planteando, que es el de ir reconociendo nuestra identidad e ir rescatando nuestras tradiciones ancestrales, no necesariamente para tenerlos de un escaparate turístico. Exactamente, exactamente. Que es parte también, pues, va íntimamente ligado, es decir, es inherente a, traer, a través de la particularidad de nuestra sociedad. ¿Cómo van trabajando? ¿Cuántas ferias estuvieron activadas este fin de semana, más o menos? Y me refiero no a números, sino las plazas, principalmente, de desarrollo de las y los artesanos en todo el territorio. Bueno, tuvimos eh, actividades en casi todos los departamentos, eh, importante creo que el día de ayer se, o el sábado se realizó una feria también con productos y potencial exportador por supuesto de okay. este las artesanías esto fue en granada eh, en león se hicieron las actividades y por supuesto no íbamos a dejar de hacer actividades en masaya ¿verdad? <risa> <Okay>. <risa> entonces ahí, ahí estuvimos un poco compartiendo celebrando conmemorando eh, ese quehacer no ese elogio a ese quehacer que es, ha, sido veni ha, ha venido siendo eh, heredado de generación en generación. Eh, compañero Moise, hay una eh, perdón José, hay una pregunta que a partir de lo que ustedes realizan con el que es decir, ese proceso importante, no es un eslogan nada más, el acompañamiento en cuanto a la tecnificación de las y los artesanos, cómo se involucra el MEFCA y cómo se va desarrollando todo ese proceso de intercambio, en principio de conocimiento, después de experiencias, y después entre ellos mismos también hay unos encuentros bastante interesantes que, que seguro determinan en ellos algún aprendizaje. Por supuesto que sí, nosotros ya venimos trabajando en esa parte de los intercambios con el afán de, de fortalecer los conocimientos eh, de todos los artesanos en, en, en Nicaragua y han sido, créeme, de, de, muchísima, eh, de muchísima utilidad para ellos. El recuerdo más cercano, tengo muchísimos ejemplos de lo que hemos venido haciendo, eh, nosotros estamos desarrollando el proyecto de bambú, Ah, okay. Ahora mismo hay artesanías de bambú, vos sabés. ¿Y, ¿Y capacitaciones de Y capacitaciones, país? sí, nos están capacitando expertos de otros países a nuestros artesanos también. El, el, el, el, el proyecto tiene dos componentes, uno tiene que ver con el cultivo y el otro con el, la mejora de la artesanía. Entonces, eh, reunimos a un grupo diverso de, de artesanos y por supuesto... Eh, trajimos gente del norte, de Madrid, y cuando vieron, ellos estaban acostumbrados solo a hacer estos canastos que son para los cortes de café, okay. <ríe> y cuando vieron que podían hacer lámparas, que podían hacer maceteros, que podían hacer cualquier cantidad de cosas, estaban maravillados, y esa es la importancia de acercarlos a ellos, de que vayan conociendo que pueden, hacer otro, que pueden diversificar su producción, esto en el caso del bambú que es relativamente novedoso, ¿no? pero ya más ahí están precisamente ahí en pantalla bambú, ahora mira. mismo <risa> eh, sí. y en ese taller también participamos. bueno eh, nos referimos ahora mismo para hablar a la audiencia eh, referidos al bambú pero también el MEF ha trabajado en diversas eh, variedades de con de, todas las actividades que tienen que ideas. ver con este, el carácter artesanal exactamente en el bambú pues fíjate que la, la problemática principal que habíamos encontrado en el en el bambú eh, abarcaba dos aspectos el tema del curado del bambú, que es importante para okay. la durabilidad, para la durabilidad ¿Sí? y para la calidad de las piezas. Y eh, el tema que tiene que ver con la, el bambú mismo, ¿no? Estábamos utilizando una especie de bambú que no es para las artesanías. Ajá, okay. Estábamos usando ese bambú amarillo que está por todos lados. Y ese bambú es más dulce. Entonces, atrae más polillas y atrae más insectos. Entonces, era fácil que, que, se, que descompusiera. se descompusiera rápidamente. Entonces trabajamos en esa línea junto con ellos, pero como te digo, también tenemos en otras actividades, la cerámica que es tan importante eh, en Nicaragua, creo que no hay nada más identitario que eso. Eh, la artesanía negra, por ponerte un ejemplo, que estamos trabajando aquí en, en Matagalpa y en Ginotega, sí. solo se trabaja en tres países de Latinoamérica, en el sur de México y en Chile, además de Nicaragua. Entonces Bien. estamos hablando de, de, de realmente una tradición ahí importante. Ahora la están empezando a replicar también en Nueva Segovia, concretamente un, un compañero de, de Santa Rosa ahí en Nueva Segovia. Y, y el año pasado hacíamos estos intercambios. Lo importante también de esto es que esto es como las tradiciones orales, ¿no? Como se van transmitiendo estas cosas, estamos conscientes de que las personas o sí, las, los artesanos que, que aprendieron estos quehaceres ya están... Eh, Digamos, en una edad de jubilación, entre ah, comillas, okay. por decirlo sí. de alguna manera. Ya son bastante... Entonces, trabajando. y necesitamos ese relevo, el caso de Gregorio Bracamonte, allá en, en al legendario, vos pones a Gregorio Bracamonte en Google y te salen cualquier cantidad de páginas haciendo referencia, uno de los posiblemente los mejores artesanos en, en, en Latinoamérica y cuidado que okay, del mundo. Eh, ya ya estamos viendo como don Gregorio es el único que hace estas piezas precolombinas estos jaguares famosísimos eh, cómo vamos a hacer cuando, cuando don Gregorio ya no esté con nosotros <ríe> <¿entendés? Para ríe> importante que no se pierda el relevo eso. generacional súper importante y también eso que planteabas por ejemplo a partir de la realidad que del proyecto que identificaron ustedes con el bambú las materias primas, porque eso también tiene mucho que ver con la calidad. Parte del proceso, es exactamente decir, no pro es solamente manejar la técnica. No, no, no, los procesos mismos, el proceso de quemado de las piezas, el proceso de curación eh, del bambú, ¿qué te digo? Bueno, en este día ahora están trabajando los mosaicos de tuzas también, la cerámica negra, la madera de rosa, oíme, eh, estas matracas, ¿no? Que estamos okay. haciendo tan tradicionales de, de, de, de, de la purísima, eh, el árbol con el que se hace está escaseando, está escaseando, entonces lo que estamos tratando de hacer, bueno, trabajar con los artesanos, si vas a cortar uno vas a tener que sembrar otro, obviamente ese árbol okay. no va a crecer en un año pues, pero por lo menos ya vas disminuyendo ese impacto ambiental porque al final y al cabo el mismo árbol es tu fuente de trabajo alrededor de, okay, del árbol alrededor de exactamente, la todo tu negocio está construido alrededor de esto entonces cómo vas a hacer que es un recurso renovable, tenés que reproducirlo e igualmente trabajando con, con la gente en la costa atlántica con la madera de rosa que es la representativa hay que ir pensando en esas cosas y el tuno, que está okay. en la región del Caribe Norte, ahí tenemos... Poblaciones eh, Mayagna. Exactamente, ahí tenemos proyectos interesantes en la costa caribe que tienen que ver con el tuno. Estamos trabajando con cooperativas de mujeres también. Y prácticamente el acompañamiento, ¿qué te puedo decir? Nosotros como MEFCA no llegamos a incidir directamente porque ellos ya tienen años de estar trabajando sí, sí. en eso, ellos ya saben. Entonces nosotros... Eh, ayudamos a moldear la idea del negocio, a, a buscarle esos canales de comercialización. Yo hablaba con una compañera de, de, de Ciuna eh, y me decía, o sea, es que el tú no es tan común allá que no lo vendo, pues, porque todo el mundo prácticamente lo trabaja. Entonces, los espacios que nosotros brindamos aquí desde Managua, en otros departamentos, a ellos les sirven para proyectarse y, por supuesto, para vender el el producto. El tuno también para nuestra población es una especie de tela que desarrollan a partir de vegetación. Es una corteza, es, corteza. es la corteza de un árbol, el y, árbol y, y de lo, tuno. Y lo, lo plantean, lo, lo trabajan y lo procesan como y tela. es prácticamente ya, ya procesado, ya terminado, parece una tela, se hacen carteras, se hacen sombreros, se hacen vestidos, incluso en, en, en Expo Pime. Ahorita en septiembre que tuvimos la Expo Pime una compañera trajo un vestido completamente hecho de tuno, y si te fijas en los bailes, en los garífonas en los mayagnas también, sus su ropas, sus prendas también son de esta, son de, de esta son misma de, corteza. Sí, sí, sí, y es interesantísimo, porque cuando lo conocí yo pensé que, que era una especie de tela gruesa, ¿sí? porque pareciese <risa> así, sí, pero sí. no, literal, es una vegetación. Eh, es, es, una es una corteza del corteza. árbol. Entonces estamos trabajando con ellos en ese sentido, ¿no? en, el, en, en, en fortalecer eh, la parte del negocio, en darle forma al negocio y en revalorizar eh, su quehacer, ¿no? en, en darle un, un valor importante a, a, a, la, a la parte del trabajo que ellos hacen y por supuesto la parte cultural, la parte de, que tiene que ver con esa historia que hay detrás de cada pieza. De hecho nosotros decimos siempre que en el caso de la economía familiar son productos con historia y son negocios con valores. Y también hay algo muy importante que hemos visto en estos tiempos eh, con el MEFCA, en principio el rescate de la identidad a partir de los productos ancestrales pues que siempre se han creado y siempre se han hecho. Pero también eh, el proceso de reciclaje, hemos visto que hacen no sabría si fuesen se podrían entrar en esa categoría de artesanía, uh -huh. reuso de llantas, de vehículos, botellas plásticas, es decir, pude ver un, como un muchacho fundía literal la, la botella, y mezclaba una base de plástico y a partir de eso creaba otras cosas. Claro, claro. Eh, sí, de hecho eh, viene a entrar, se ha creado una nueva categoría, eh, eso me lo explicaba el compañero del INC, el okay. arquitecto. Eh, ahí entra todo lo que es el material reciclado, todo lo que tiene que ver con porcelana fría, todo lo que tiene que ver con la bisutería, también las manualidades. ¿no? Entonces es, es la artesanía eh, contemporánea. Esa okay. es la categoría en la que caben estos productos y efectivamente eh, se está, está, hay una tendencia importante también, bueno, con conciencia medioambiental obviamente, se está empezando a trabajar en este tipo de material también, que está bien, ¿no? Porque a la larga, en, en tu municipio, en tu territorio, el problema de la basura se puede volver un tema incontrolable, ¿no? Okay. Y de repente a través de, de, de estas iniciativas de jóvenes o de personas que están dedicándose a transformar eh, la basura en algo útil o por lo menos en algo eh, ornamental, decorativo, eh, es positivo, ¿no? Porque estás ayudando al medio ambiente, estás encontrando un modo de vida y además estás haciendo algo de algo que ya estaba desechado algo bonito. Procesos de intercambio a nivel comercial, compañero eh, José. En función de eso, se identificado en muchos países de América Latina que ese es uno de los eslabones en los que los lazos y los artesanos son débiles en ese sentido. Pues aquí hemos visto que también el Ministerio de Economía Familiar ha estado trabajando muy de cerca en este proceso, a partir en principio de la creación de plazas para que se puedan ofertar. Pero después de eso no se quedan ahí. Hay un acompañamiento de tecnificación para comercializar. Es decir, una cosa es producir... Y otra cosa es comercializar, es claro, otro arte también. Claro, es otra cosa. <risa> y el Porque artesano. no necesariamente tenés que ser buen vendedor y. y, y el, el artesano es artesano. Nosotros lo que ayudamos es a desarrollar esas habilidades para la comercialización. Exacto. Eso es lo que tratamos de hacer. Y obviamente, pues estas plazas que abrimos a través de los parques de feria o las ferias municipales, eh, pero también desarrollamos estas ruedas de negocio, ¿no? En este caso, con lo, con lo que. Más o menos viene pegando más la, el tema de la artesanía es con, con la parte turística, pero no con la parte turística como souvenir que te decía al principio, eh, sino con pequeños hoteles también que ponen a disposición de los turistas algunas piezas o para la misma para la decoración misma. ¿no? Hay hoteles en, en Managua y muchos lugares que fueron completamente decorados con artesanía hechas en Nicaragua y eso nos gusta, eso es lo que tratamos de promover y esto se da a partir de las ruedas de negocio que nosotros eh, promovemos desde el MEFCA. Ahora mismo, hace una semana creo yo, tuvimos la rueda de negocios con los productos de la Purísima, por ejemplo, y pues la mayoría de los productos de la Purísima son elaborados artesanalmente, las cajetas, <risa> los dulces, el, el, todo, desde la gastronomía, todo, hasta la... absolutamente todo. Entonces hicimos esta rueda de, de negocio y pues por supuesto estaban las matracas, estaban los indios, estaban todos esto, todo estos productos tradicionales, que, que, que antes creo yo o sea, ya sabías a dónde tenías que ir identificar y entonces era como un proceso complejo sobre todo para las instituciones, yo trabajo en una institución eh, y para nosotros era complejo eso de estarse moviendo a diferentes lugares para, para la parte de, de, de la identificación de los productos, pero ya luego ahora todos los ponemos en un solo lugar y es mucho más, más fácil y la otra parte que tiene que ver con esto son los procesos de formalización de los negocios. Pues para, no, para es muy para, importante ese aspecto. súper importante, porque para poder venderle, eh, por ejemplo, a una institución pública, a una alcaldía, vos tenés que cumplir con ciertos parámetros legales, tenés que tener tu, tu RUC, tenés que tener tu registro de proveedor del Estado, y en ese sentido hemos venido impulsando eso, y ellos, eh, los artesanos hablan, ¿no? Han notado eh, la mejoría ¿no? de, de entrar en estos procesos de en, Exactamente, han visto los beneficios de, de eso. ¿no? Se ha traducido. Incluso en, también para el proceso tan complejo que es el proceso de exportar. Y en principio no es por la cuestión de los trámites exclusivamente, sino también porque, bueno, vas a competir con otros mercados, con otros claro. con otros productos y llenar la expectativa del mercado y competir con los estándares claro. de los otros productos. Claro, también. y la demanda igual, ¿no? Satisfacer una, una demanda. Estamos claros que la, la demanda de la artesanía eh, no es lo mismo que una taza o que estos productos que son de, de, de utilidad diaria. Pero efectivamente hay mercados bien identificados para, para, para ciertos productos y eso es lo importante también. Eh, la formalización de cara a la exportación, muchos artesanos ya están, sus piezas ya están en otros países, pero no son ellos eh, directa, directamente exportando, sino que lo hacen a través de un intermediario. Fíjate este que otro caso interesante que me estoy acordando es con las piedras estas de, de Limay, okay. ya sabes, la artesanía esta, la marmolina. Okay, sí. Descubrimos, por ejemplo, y esa es parte del acompañamiento que nosotros damos a los artesanos. Que la marmolina en Nicaragua, bastante bien, ¿no? Vos compras tu pieza, la pones en la mesa toda la vida, hasta que llegue el niño, hasta que llegue el perro, <risa> y te la hizo Pino Lío. Sí, okay. pero en general eh, resiste bastante bien. Nos dimos cuenta que en condiciones muy frías, en países muy fríos, la marmolina tiende a, a, a rajarse. Okay. Entonces ese, en esa parte hemos estado acompañándolos a ellos también en brindarles esa información eh, que para ellos de utilidad. Entonces ellos ya saben que pues por lo menos si van a exportar, eh, este, en este caso la piedra marmolina, pues si lo va a hacer a un país frío, entonces tiene que explicarle al cliente, tiene que explicarle a la persona, pues mire, esto puede, puede suceder esto, eh, la, la piedra se puede rajar, se puede rasgar, eh, no se va a romper completamente pero esto es lo que podría suceder en países y países. es importante también ir detallando esos aspectos porque son parte de eh, la, la fidelidad, la creación de fidelidad con respecto a las marcas bueno vaya, la marca ya es otro reto pues, sí pero las artesanías nicaragüenses gozan de ese privilegio en el mercado internacional que sí, son artesanías nicaragüenses, aunque no, aunque no gocen de un nombre específico, una sí. marca eh, puntual, sino que es todo general todas las gozan de esa de ese privilegio en el mercado, en los nichos de mercado sí. que atienden, que es la calidad. Es decir, con Exactamente. Que se... Fíjate que ahora que lo mencionaste, eh, casualmente pues estamos desarrollando la iniciativa de Un Pueblo, Un Producto, okay, con, el sí. la, con el apoyo de la, de la cooperación de Taiwán, de, de la hermana República de Taiwán, y pues estamos desarrollando ya esa parte que tiene que ver con el desarrollo de una marca de las artesanías nicaragüenses. Entonces la iniciativa es Un Pueblo, Un Producto, y estamos ahí dando los primeros pasos ya para... Sí, tenemos que hacer una pausa, compañero, pero al volver quiero que nos hable de precisamente ese proceso complejo de crear marcas. Uh -huh. Porque ahí hay iniciativas específicas y hay una en Nicaragua Emprende que precisamente potencia no solo la particularidad de las y los artesanos, de la creatividad nicaragüense, de la capacidad de crear y de emprender, sino también ligado a esos aspectos que es la marca, la claro. identidad corporativa uh -huh, de cada uno de las y los emprendedores nosotros estamos conversando sobre el día de la y el artesano y al volver de la pausa estaremos conociendo una iniciativa bastante interesante llamada nicaragua emprende ya volvemos <música> Sombrero alado vino a saludar mi pueblo, al reconocerlo rompió su silencio, saliendo a la calle para festejar. La tierra surtía las pestes huían, el cielo era para mí. Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Sandino sembró la palabra, partió el pan, dio el vino, fue guarda barranco, madroño y volcán Mi pueblo hospedó al peregrino velo por sus sueños tras tanto de tanto cantar y bailar La tierra surgía las bestias subían el cielo era para mí Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles Los árboles además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno Son hábitats de plantas y animales Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio Cuidemos nuestra flora y fauna este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Hoy, conversando y conociendo la importancia de las y los artesanos para nuestro país y en este momento nuestro programa pues estaremos conversando sobre las acciones emprendidas en función de garantizar el crecimiento de las marcas y el desarrollo de la identidad y la creación del emprendimiento en Nicaragua a partir de Nicaragua Emprende. Para ello contamos ahora mismo en esta parte del programa pues con el compañero Kevin González y junto a él el compañero Gerti Pérez, ambos protagonistas de Manos Artísticas, un emprendimiento joven, de jóvenes para jóvenes. Para jóvenes. <ríe> bueno, eh, Kevin, contanos, ¿qué es Manos, Manos artísticas? Bueno, Manos artísticas es una idea que surgió hace un mes y medio, exactamente, eh, después de haber participado en un mural eh, mosaico, en una fundación de allá de Estelí, nosotros somos de Estelí, entonces, lo, los siete que formamos parte del grupo eh, decidimos llevar a cabo una iniciativa de mosaico porque esa fue la técnica aprendida en el mural. Eh, y comenzamos eh, en el, sí, el, el 2 de septiembre, no, octubre, octubre. Perdón. El 2 de octubre y realizamos mosaicos, eh, tenemos cuadros, trabajamos en tejas, en maceteras, hacemos formas en madera y también queremos para el futuro vender otras técnicas, tener otras técnicas dentro del, de nuestro taller. Precisamente, Gerti, usted antes de organizarse como colectivo para empezar a comercializar, eh, usted ya sabía sí sobre esto, ya tenía una técnica desarrollada desarrollar. Contanos cómo fue el proceso de aprendizaje. Para... Eh, bueno, el proceso fue en la asociación de Funarte. Eh, nos enseñaron la técnica, eh, él y yo estuvimos metido bastante porque nos gustó y los otros compañeros también llegaban más eh, llegaban con más regularidad, éramos de los más regulares en el, en el proceso de los, de los mosaicos y después nos surgió la idea pues de poder y, y hacer el taller y crear la el pequeño empresa, la empresa que tenemos de emprendedores, de artistas a empresarios. ¿Cómo sienten la transición? <risa> Muy rápido. Muy rápido. <risa> Porque, bueno, el... el, el Oye, que proceso? me han dicho que ya tienen incluso pedidos y todo. Sí, sí, trabajamos también con encargo, eh, realizamos con espejo. Eh, okay. Hacemos el mosaico y lleva a su espejo también. Y también pensamos pues trabajar con otras técnicas. Compañero Moise, eh, eh, perdón, José, partiendo de esta realidad. Eh, vemos estos emprendimientos y el MEFCA ¿no? captando todo este tipo de, de desarrollo para potenciarlos ¿no? eh, es decir, de, este caso de ellos es replicado en, otro, en, en cientos de, de departamentos de cientos de, de vidas en todos los departamentos de nuestro país eh, ¿cómo va todo este proceso y acompañamiento? negocios tan jóvenes como estos pero nos dicen que ya tienen, tienen pedidos atienden y eh, el crecimiento realmente es bastante rápido. Es rápido. Emprendimientos bastante dinámicos. Bastante dinámicos, sí, sí, sí. Y sobre todo con mucho potencial, ¿no? Eh, lo que nosotros, pues, a los muchachos eh, los identificamos. Eh, ellos también creo que van a estar ahorita en la expoferia de Nicaragua sí. de Diseña. Y casualmente estamos hablando de eso. 18 años cumplidos. Recién nos cumplió ya Gerti, creo. Me dijo ¿no? temprano. <risa> imagínate, y ya están desarrollando su, su propia iniciativa, eso es lo que nosotros estamos tratando de promover desde el Ministerio de Economía Familiar y por supuesto el, el apoyo para ellos, pues yo no les puedo decir cómo van a hacer sus mosaicos, lo único que nosotros como Mefca podemos decir es bueno, para que te cuadren las cuentas tienes que hacer esto, eh, para tener otros proveedores puedes hacer esto otro y para comercializar te recomendamos que hagas esto, ya la decisión es de ellos, verdad. si quieren tomar el consejo pero seguramente eh, iniciativas como estas hay en todo el país, casualmente en Nicaragua Emprende también tenemos el caso de una niña de 14 años que está trabajando con impresiones 3D ya en Nicaragua, entonces eh, eso es lo, lo, lo positivo de, de, de, de seguir trabajando en esa línea, el movimiento emprendedor es un movimiento que está emergiendo acá, ideas de negocio hay, seguramente algunas van a ser más efectivas que otras, pero creo que el tema de tener un poco de paciencia y no desesperarse con, con, con, con despuntar con, en, en el mercado, eso eso creo que en esa parte sí nosotros tenemos que ser bien responsables con ellos. Un cambio de cultura también y una forma diferente de ver y entender las cosas. Muchachos, ¿cómo les va con todo este proceso? Es decir, eh, bueno, ustedes convergen todos, entiendo que no son solamente ustedes dos, sino que hay otros compañeros eh, con sí. ustedes. Eh, pero, ¿cómo se reúnen? Y dicen, bueno, mirá, ¿sabes qué? Creo que en esto momento podemos hacer dinero. <ríe> ¿Cómo llega a ese punto? Buena pregunta esa. Bueno, los eh, lo únicos universitarios somos nosotros dos. Eh, la la más menor tiene 14 años en el grupo. Y ahora, o sea, son adolescentes? Son sí. adolescentes, sí. <ríe> y bueno, entonces, no, nos con el tiempo nos organizamos con respecto al tiempo que ellos tienen libre antes de clase. O sea, si, podés, si, tra si estudias por la tarde, llegas por la mañana estudias por la mañana y por la tarde eh, o a veces cuando estamos cargados de trabajo si nos, si nos podemos quedar ahorita extra nos quedamos y siempre planificamos las cosas que queremos hacer eh, si hay algo que porque estamos comenzando entonces si hay algo que se nos hace como muy complicado ahí estamos ayudándonos entre todos que el, que uno dibuja mejor el, el otro tiene más habilidades para, el, para los cortes de, de la cerámica entonces cosas así ahí nos, nos organizamos con, con eso Ok, gente, ¿cómo se da todo este proceso de entendimiento en este, un laboratorio creativo entre adolescentes sin que hayan herido <risa> y que sobrevivan todos? No, ahí se da con cuidado, viendo, ayudándonos a, como dice él, entre sí, entre todos. Si alguien no puede hacer eh, cortar alguna pieza se le hace muy difícil, puede que uno que pueda hacerlo mejor le ayuda y él continúa en otra cosa y así nos vamos complementando entre todos y nos ayudamos en las piezas. Bueno, pero cuando todos se reunieron, y me imagino yo, bueno, vamos a hacer un negocio, sí, ¿no? Sí. Está bien. Pero <ríe> son adolescentes. Y después, ¿cómo vamos a repartir todo el dinero? Es decir, esas conversaciones, ¿cómo se dan? Bueno, sí, la, la, comenzando, creamos un grupo en WhatsApp. Así comenzamos. Sí. Y después eh, nos convocamos nosotros mismos a una reunión. Y ahí hablamos. Eh, Hablamos de todo lo que es la parte administrativa, que tal vez al comienzo no, no, está muy, no es muy estable, pero eh, ahí tenemos unos registros donde, dependiendo del trabajo que hiciste, se te va a hacer de una parte, pues nos repartimos la parte del, oh, del mosaico oh, trabajado. ¿Un gobierno corporativo. Un modelo cooperativo. Cooperativo. Sí, sí. Entre ellos, bueno, eh, Gerti, a partir de ese proceso de entendimiento, cómo sean los roles de socialización, ese intercambio de experiencia entre ustedes mismos, nos están diciendo nos ponemos de acuerdo, el que puede hacer esto, hace lo otro, y el que es mejor en hacer una cosa, pues, uh -huh. se dedica a eso, pero dentro del proceso de, de conversar, ¿no? Me imagino que debe ser bien interesante irnos <risa> a ver trabajar a todos. Sí, de hecho, sí, somos, somos todos somos buenos amigos, de hecho, porque desde que salimos de la fundación ya éramos amigos, y entonces entre nosotros fue que creamos este colectivo, y pues nos llevamos muy bien en el taller, todo todo nos va bien, de hecho. ¿Y en la casa? ¿De quién no. está el taller? En, en mi casa. casa. De... Eh, en mi casa. Sí. Es. Aunque, aunque al inicio fue difícil porque como estamos acostumbrados a eso de estar compartiendo entre amigos, no trabajábamos. Entonces, <risa> entonces nos, tardábamos, nos tardábamos, nos tardábamos, entonces comenzamos a ya ponernos más, un poquito más serios en esa parte. Pues, de. Sí. De Con los trabajo, pedidos, sí. los pedidos, no, ya tienen los pedidos. Cuando reciben un pedido, ¿cuánto tiempo más o menos dilatan a procesarlo? Bueno, eso depende del tamaño sí. y del diseño. Que uno como este que tenemos acá, uno de es estos grandes, no sé si en cámara, bien. ahí está, uno de esos grandes. Ese lleva aproximadamente de 15 a 20 días. Entre todos, todos colaborando, ¿no? Todos colaborando. En ese específicamente solo colaboramos tres. Ok. Uh -huh. Y eh, bueno, inicialmente cada quien en la fundación nosotros hicimos un mosaico uh -huh. y eso, bueno, esos son los que no están a la venta. cada El de los siete lo tenemos en el taller solo como, como una muestra. Como una muestra sí. Bueno, ¿y sus papás qué les dicen? Bueno, eh, bueno, eh, discúlpeme aquí, uh -huh. compañero matute. <risa> no, tranquilo. <risa> Me imagino que entrar a conversar con adolescentes, es decir, ya implica una complejidad aparte uh -huh. de la cuestión generacional. Claro. Pero Ajá. luego también la formalización, es decir, cómo, de cómo, cómo entregamos recursos, cómo prestamos acompañamiento a 14 años. ¿Tienen algunos de sus integrantes? Una, sí. Una. Vale. Eh, La menor y el mayor, ¿cuántos años tiene? 18. 18. Son ellos seguramente. Son ellos. Nosotros Entonces, es decir... ¿Cómo trabajar con adolescentes, prácticamente sin que pierda la formalidad, sin que pierda la aspiración al sentido de, de, de crecimiento, el colectivo? Prácticamente es un desafío para nosotros como institución, porque nosotros venimos tradicionalmente trabajando con negocios que ya están establecidos y que son manejados por, por adultos. <coughs> el tema con, con los adolescentes es, es eso, eliminar esa institucionalidad, esa formalidad, pero sin caer tampoco en el, en el extremo, ¿no? entonces ese balance tenemos que, que mantenerlo, lo importante con ellos es eh, no hacerlos perder el entusiasmo, ¿no? eh, y los jóvenes eh, ahora mismo pues, son, son más impacientes, ¿no? antes vos y yo seguramente íbamos donde mi mamá, donde tu, donde tu mamá y le preguntabas cualquier cosa y ella te decía, Ahora ellos no quieren esperar una respuesta, van a Google y ya está, ya la encontraron. <risa> cualquier cosa que no sepan sí, lo buscan en YouTube. Entonces, yo la inmediatez, ¿me entendés? Entonces eh, nosotros tenemos que adaptarnos a, a ese modo de vida, a esa forma de ver que ellos tienen, eh, a esa forma de ver las cosas que ellos tienen. No podemos ser, no nos podemos tardar, no podemos ser tan burocráticos, no podemos ser, eh, no podemos atrasarnos, sino ellos van perdiendo el entusiasmo o simplemente se desprenden de cualquier eh, tipo de acompañamiento que nosotros les podamos brindar. Entonces, para el MEFCA es un desafío trabajar con, con, con estos compañeros. Eh, si, no, si nos gusta lo que están haciendo, eh, si creemos en lo que ellos están haciendo, pero también plantea un desafío para, para, ambos, para ambas caras de la, de la moneda. ¿Y sus papás, sus familias? Me imagino, sus hermanos pues, en el hogar, ¿qué les dicen a partir de eso? Bueno, me imagino que fue bastante como. No extraño, sino bastante diferente a partir sí. de la petición, papá, regálame un espacio en la casa para hacer un taller con mis amigos del negocio que estamos poniendo. Sí, <risa> ¿Cómo se hace ese proceso de conversación? De hecho, fue. Yo le hablaba bastante a mi mamá porque le decía, porque ella me daba permiso pues para ir a Funarte, que es la, la asociación, y pues. De hecho, después surgió la idea y le comenté al respecto. Y de hecho, ya fue la que me dijo, oh, te, tengo este espacio en la casa, entonces <risa> puedes hablar con ellos y a ver si quieren y, y reunirse. pues Entonces después ya fue cuando fuimos hablando con todos y pues se nos dio, no salió bien pues que se nos diera ese lugar y que y todos los papás apoyan, de hecho. Sí. A todos les gusta, todo todos les dan permiso, o sea, todos saben que van a trabajar y pues a los papás les gusta. Bueno. Eh, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos hablen, conocer más de la experiencia de manos artísticas, pero también ir entendiendo que esto es solo un capítulo, es decir, en el MEFCA se está escribiendo un libro con muchas historias similares a estas. Sí. historias de emprendimiento, de éxito, jóvenes. <risa> y bastante jóvenes, muy jóvenes, eh, haciendo mucho por Nicaragua y mucho por el rescate de la cultura y la entidad nacional. Nosotros ya volvemos, estamos conversando sobre el Día del Ay y el Artesano y conociendo Nicaragua Emprende, una iniciativa precisamente encaminada a desarrollar las marcas y el crecimiento y la calidad de las y los artesanos en nuestro país. Ya volvemos.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 Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento, conociendo en esta oportunidad Manos Artísticas, compañero Gerti, compañero Kevin. Eh, bueno, ¿con cuánta plata empezó ese emprendimiento? Bueno, comenzamos con, con un aporte inicial de cada uno de nosotros y nos unimos con la materia prima y la herramienta. Por ejemplo, yo ya tenía una herramienta en mi casa y yo la, la llevé al lugar eh, otros tenían que un estante o, o un esmeril para limar la cerámica, para pulirla, perdón, o una cortadora de madera, entonces así fuimos comenzando, ya después de eso íbamos sacando la producción y, y cosas así, pues y comenzamos a hacer los cuadros ya como un grupo. Gerti, empiezan entonces en ese proceso, bueno, yo tengo 10 cordas, tengo 100 cordas, podemos comprar esto, podemos comprar sí, aquello. Yo voy a traer, yo mi casa la presto para el taller. <risa> Aquí alguien tiene una herramienta, eh, tengo una cortadora y pues la llevan, tengo, como decía él, el esmeril o una cortadora, una pulidora. Y que los prestan los papás, de hecho, y qué es lo que tienen en sus casas y así es como vamos mejorando. ¿Y qué tal? Bueno, voy a hacer una pregunta a riesgo de parecer bastante obvio. ¿Cómo me les va con las redes sociales? Y después de eso vamos a hablar de cuánto vale más o menos conocer los precios de los, uh -huh. de los productos, sí. porque también ya para que la audiencia... Sí, bueno, este, tenemos redes sociales en Instagram, Facebook, eh, Twitter. Eh, ya tenemos nuestra propia tarjeta de presentación. Eh, eh, okay. No sé si comparto cómo salimos en claro, las redes sociales. Claro, claro. Bueno, en Facebook salimos como Manos Artística, eh, en Instagram como guión bajo manos, guión bajo artística, y en Twitter salimos como arroba manos artísticas 2. ¿Y qué tal? ¿Quién, ¿Quién está a cargo de todo eso, Gerti? ¿En las redes sociales? ¿Quién es el que administra? ¿Quién es el que sube fotos? ¿O lo hacen por la libre cada quien? Entre... Eh, de hecho, en eso estamos tres. Eh, revisamos qué vamos a subir, y entre los tres o así alguno pues revisa qué es lo que se va a subir a la, a la página y, y pues eso, se, la, la compartimos. Y también eh, compañero José, un proceso bastante importante en las redes sociales, por ejemplo este emprendimiento Manos Artísticas versus otros emprendimientos en los que ya hay compañeros con un poquito más de edad avanzada, y esa compañía de las nuevas tecnologías, es decir, estos muchachos son prácticamente natos de internet y, y de redes sociales. Digitales. Sí, exacto. <risa> <risa> Nacieron con el celular en la mano, seguramente. Literal. <risa> ¿Cómo se da ese proceso de entendimiento entre las y los emprendedores? Pues mira, en el caso de ellos, eh, como ya lo acabamos de mencionar, son nativos digitales, ¿no? Prácticamente eh, el acompañamiento con ellos es diferente porque lo que hay que ver es lo estratégico, ¿no? cuáles son las mejores horas para publicar, qué es lo que se debe publicar, el contenido, cómo debe ser, eh, qué tipo de mensajes vas a transmitir ¿no? en las redes sociales, son sociales, ¿me entiendes? Es como conocen tu marca a través de estas plataformas, como cuando vas a un restaurante o como cuando vas a una fiesta, ahí viene el borracho, ahí viene el que es alegre, ahí viene el que es triste, pues lo mismo pasa en las redes sociales, lo único que es con el negocio, ¿no? Entonces la marca es eso, tu identidad social ahí en las plataformas. Entonces, eh, con, con ellos se ven esa parte. Creo que no, mucho que enseñarles sobre cómo utilizar Facebook o el correo <risa> electrónico no creo que tengamos. Pero ellos versus, ellos versus otros emprendedores que no tienen, que no son nativos digitales en principio, pero que tampoco tienen muy, muy desarrollado A eso este voy. campo de trabajo. A eso voy. Eh, nosotros acabamos de terminar el tema de promoción de redes sociales. Eso lo hicimos en todo el territorio nacional, en todito. que Fueron casi eh, 6000 mil eh, protagonistas los que se capacitaron en temas de redes sociales algunos por primera vez eh, teniendo contacto con el tema de las tecnologías y otros pues solamente reforzando lo que ya sabían lo que tratamos de hacer es abarcar todos los temas en redes sociales más bien en el internet no solamente redes sociales no solamente facebook no solamente twitter no solamente instagram hay otras herramientas que te pueden servir a vos eh, para mejorar, para posicionar, para promocionar tu negocio, entonces abarcamos varios temas, bueno, en redes sociales obviamente ahí estaban, pero también está el tema administrativo, hay aplicaciones que te sirven para administrar el negocio, para hacer tu estructura de costos, para hacer la cobranza de tus clientes, para, para tener tu, tu base de datos de clientes bien, bien organizada, eh, eso es lo que tiene que ver con lo administrativo, eh, la parte contable, la promoción en las redes, también estuvimos viendo aplicaciones para eh, diseño, sabe, bueno, ahora uno va cinco años a la universidad para estudiar diseño gráfico, pero ahora hay, hay aplicaciones que te simplifican más ese trabajo, entonces si de repente quieres hacer un flyer, o si quieres hacer un, un, una cabecera para tu Facebook, o quieres poner cualquier foto que tenga que ver con el tema de promoción, un afiche, una cosa de esa pues también hay, también hay aplicaciones para eso, hay aplicaciones para hacer tus propios videos, lo importante con, con, con el tema de las artesanías es que la gente quiere ver los procesos, quiere ver cómo, eh, cómo quiebran el, el, el, la, el, la cerámica, eh, cómo cortan esa madera, cómo le van dando forma, eso quiere ver la gente ahora mismo. Entonces también hay herramientas que te sirven para hacer tus propios videos, no, no necesitas ya un equipo sofisticado. pues Todo es cuestión de cómo vas entregando el mensaje. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros como Ministerio de Economía Familiar, eh, identificar todas esas necesidades e irles dando una respuesta. Como te digo, fueron casi 6.000 eh, protagonistas los que estuvieron participando en todo el territorio nacional en este tema de promoción de, la, de las tecnologías. Vamos a cerrar con un evento importante también, eso. Okay. Eh, vamos a tenerlo en, en pocos días. Y, bueno, ya lo anunció la compañera, esto es un programa, esto no se detiene con el evento. Igual, Exacto, igual la continuidad que, y los procesos de seguimiento exactamente Importante. igual que igual que, que Nicaragua Emprende no se acaba cuando cuando cuando tenemos la feria, más bien estamos empezando a partir de ahí. Y a partir de eso ir construyendo procesos más complejos. ¿Cómo llegan a, al MEFCA? ¿Cómo llegan a todo este proceso de intercambio ustedes, muchachos? Bueno, este de casualidad una tía de las que participa en, en nuestro grupo trabaja en el MEFCA de allá de Estelí. Entonces nos comentaron de una feria de economía, de economía familiar perdón que había ahí en el parque central de Estelí y ya nos habían comentado un poquito de la plataforma de Nicaragua Emprende entonces estaba la convocatoria entonces participamos en esa oh, feria del se MEFCA captado, entonces a través de los proyectos que se presentaron en, en iniciativas digitales okay. y en, entonces fuimos a la feria del MEFCA eh, ahí nos dieron como una charla eh, sobre cómo iniciar tu negocio cuando estás comenzando y nos nos, ya, nos hablaron un poquito de, de, de Nicaragua en Prande. y ahí se dispusieron entonces eh, Gerti, todo ese proceso eh, me imagino yo que debe ser un poco con las expectativas que ustedes plantearon porque en principio se reunieron para hacer algo después descubrieron que podían comercializarlo pero ahora están en otros en otros procesos y, y participando en ferias pues es decir, ¿cómo les va con todo ese proceso? Pues bien, porque vamos, nos vamos proyectando, vamos viendo las más ideas, entonces así nos vamos viendo lo que podemos hacer, lo que no, pero siempre tratando de dar lo mejor para ir haciendo todo. Quisiera que, tengo que ahora mismo tenemos una nota que quiero presentarla eh, referente a algunas actividades que van a realizarse en función de la y los artesanos nicaragüenses, pero al volver quisiera que nos hablaran de ese proceso de compartir con otros emprendedores igual que ustedes. Es decir, ese intercambio de experiencia y cómo, cómo lo perciben ustedes a partir de ese encuentro con otros emprendedores que están en los mismos stands, en las mismas ferias o cuando te van a las capacitaciones y todo ese proceso de intercambio que se que están. Pero tenemos que antes presentar, presentar una nota. Eh, nosotros hemos preparado una nota referida al día del de artesano nicaragüense y al respecto anunciaremos una actividad ahí mismo dentro de esta nota. A continuación se las presentamos. 18 de noviembre en Nicaragua se conmemora el Día Nacional de la y el Artesano. La Asamblea Nacional, mediante decreto de ley en el año 2015, instituyó esta fecha para reivindicar esa labor que se ha desarrollado por muchas generaciones de nicaragüenses. Al respecto, la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de este Poder del Estado trabaja para garantizar la dignificación del trabajo que realizan las y los artesanos de nuestro país. La Asamblea Nacional ha colaborado con la empresa con las empresas pequeñas, con la CUNIPIME, eh, ahora con los artesanos, con las asistentes del hogar. Y ha estado abierta esta asamblea, las puertas de esta asamblea, para cualquier gremio laboral, especialmente la comisión laboral, para que vengan, nos expongan sus ideas, nos expongan sus inquietudes y así ayudar al desarrollo de una mejor Nicaragua. Para todos y para todas. En este evento estaremos reconociendo el gran esfuerzo, y el gran apoyo que los artesanos y las artesanas le dan a la economía nacional, ¿verdad? porque el producto muy bien elaborado que ellos tienen se vende tanto en Nicaragua y se exporta fuera de Nicaragua y es uno de los productos que el turismo que llega a Nicaragua obtiene con mayor cariño y con mayor, eh, ¿cómo te diría yo?, con mayor gusto. El 18 de noviembre es una fecha que el sector venía celebrando desde hace 30 años de manera informal. Pero desde hace tres años se ha institucionalizado este evento, lo que ha permitido la inclusión de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al gremio, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento y promoción de los productos artesanales. Esta Asamblea Nacional, cumpliendo una vez más con sus funciones y esta comisión laboral, cumpliendo una vez más. Vamos a celebrar el 23 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza de los No Alineados. Estamos invitando a todos los artesanos y artesanas que se hagan presentes. Van a ver este discursos pues donde les agradecemos, donde eh, reconocemos sus méritos ¿verdad? de los artesanos y donde ellos van a poder exponer sus productos y donde van a ser adquiridos por todos, van a poder ser adquiridos por todos los presentes. Este evento contará con el apoyo del Ministerio de la Economía Familiar y otras instituciones encargadas del fomento y desarrollo de las y los artesanos nicaragüenses. Desde el Canal Parlamentario felicitamos a estos hombres y mujeres que diariamente enriquecen nuestra cultura e identidad nacional con su trabajo y esfuerzo. Bueno, ahí está, precisamente, actividades que se van a realizar desde eh, el quehacer de la Asamblea Nacional en función de continuar dignificando el proceso de las y los artesanos nicaragüenses. Eh, bueno, muchachos, Kevin, Gerti, eh, continuar, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen y las perspectivas? Pero antes de eso, el proceso de intercambio. ¿Cómo consideran, cómo evalúan ese proceso de intercambio con otros emprendedores? Bueno, es muy interesante porque además de que socializa, este, puedes crear lazos de, de, de trabajo, por así decirlo. Porque, okay. por ejemplo, allá que a veces a unos cuadros nosotros le ponemos un mecate artesanal uh -huh. en, la, en, en el, en el borde y ahí vimos, ya, ya compartimos con él, platicábamos que, que de qué tamaño lo hace, estuvimos compartiendo con él. Entonces, es muy interesante porque no, no, no, podemos incluso trabajar juntos. O sea, no, yo le estaba diciendo, podemos encargarle a usted y cosas así, entonces... Es muy, muy interesante el proceso. La de búsqueda de materia prima. Y una pregunta bastante compleja, Gerti, ¿cómo llegas a los precios? Por ejemplo, este cuadro, ¿cuánto cuesta? Ese cuadro está valorado en 4.000 Córdoba. Eh, el precio se llega dependiendo eh, la mano de obra, el, la dificultad del trabajo, el tiempo invertido en él. Y así es como nos vamos hecho, haciendo el valor de cada cuadro, cada pieza que hagamos. Como son obras artísticas, no es decir el tamaño, lo que, lo que hace el precio, aunque establece un estándar más o menos de costo, por lo claro, más, mayor, más materia prima, pero también es por la cuestión artística. Entre más sofisticado es el cuadro, también incrementa su costo ¿no? a nivel artístico. Sí. ¿Cómo llegan a ese proceso ustedes? Es decir, de entender, bueno, en esto invertimos 100 Córdoba y también invertimos tres semanas de trabajo entre todos los siete integrantes. Sí. Entonces eso tiene que tener un costo, además de recuperar lo, la, lo, la, lo, el costo de la materia prima en sí. ¿Cómo llegan a ese proceso de poner los precios? Bueno, este, siempre nos empeñamos en dejar un trabajo muy fino, muy delicado. Entonces, con respecto a eso y además del, de la, del costo de producción que sacamos por, por la materia prima, entonces llegamos a la conclusión de a qué precio se va a dar o hay algunos que llevan otros detalles más delicados. Y, por ejemplo, ese de la, de la negrita es un lleva eh, piezas de bisutería okay. y oh, a veces hay, se, hay que pedir cerámica, le encargamos antes y la, la tienen que llevar a estelí, cosas así, entonces, en dependencia de eso. Y entonces no es muy colectivo ese proceso de, de, de, de asignar precios, es una cuestión casi como de costos, a partir de eso ustedes establecen los precios. Ok, eh, compañero José, el proceso ¿no? eh, de acompañamiento, de fomento de intercambio de experiencias, de capacitaciones también, y el proceso de seguimiento para el crecimiento de estos emprendimientos. ¿Qué hay más allá después del crecimiento, de, de, de, de, de la captación? Bueno, el acompañamiento integral, eh, como ministerio, ellos, en caso particular, están en ese proceso de conformación todavía, ¿no? Eh, luego la segunda fase pues es la de consolidación del negocio eso estábamos hablando pues fuera del aire un poco ellos necesitan terminar de organizarse resolver ellos los temas administrativos definir cuál es la misión cuál es la visión que tienen sobre el negocio eh, y pues luego viene el acompañamiento en esa parte de la consolidación se pusieron tensos <risa> viene esa ya parte de es la conversación de peso y sí. sí. viene el proceso de consolidación y el último proceso pues que el tema del emprendimiento es la parte ya de la proyección al mercado de la escalabilidad que le dicen de los negocios es decir pues ya pasaste de tener un mercado cautivo aquí a identificar otros mercados y en ese proceso también se da la identificación de nuevos socios no? En esto nos podemos llevar eh, dos años prácticamente en el tema de la consolidación del negocio. Ya después de dos años, que es lo que se llama el valle de la muerte, los emprendimientos, <risa> entonces podemos eh, decir ya se trata de un negocio eh, consolidado con muchísimas proyecciones, pero esa parte nosotros la acompañamos, pero es, es mucho más responsabilidad de de ello, de tener éxito, por eso lo que te decía, el desarrollar la misión, la visión del negocio, eso es importante también. Sin duda alguna mucho que hacer y a partir de muchas realidades diversas, porque una cosa es ser artista y otra cosa es ser empresario, pero ahí están convergiendo esas dos realidades. Muchachos, no sé si quisieran reiterarle a nuestra audiencia cómo nos pueden localizar en las redes sociales, eh, o si tienen algún otro método, alguna otra línea también a través de la cual se puedan comunicar con ustedes y entiendo que lo encuentran como mano, como mano artística. Sí, bueno, este, tenemos correo electrónico. Este es artística eh, Los números telefónicos es 2714-1274. 1274 y en WhatsApp 5727-0837. Ahí atienden pedidos y atienden todo lo que bueno algún dibujo si alguien les quiere mandar un dibujo también ustedes lo atienden sí. y lo procesan no sí, a partir es de eso y le pues ahí lo, le decimos que tal vez hay colores de cerámica que no encontramos y entonces se le dice pues que tal vez no encontramos ese color o le decimos que se le se le van a hacer unos cambios y cosas así Ok. bueno no me resta más que agradecerles y felicitarles no es decir felicitarles por su emprendimiento y desearles los mejores éxitos que sabemos pues que a partir del acompañamiento que tienen ahí del MEFCA hay una hay un nivel garantizado de éxito más allá del emprendimiento por y a partir de los esfuerzos que ustedes puedan realizar o no. Compañero Matute, un mensaje que quisiera mandarle, si tiene algo que decir, no sé, eh, ya para ir concluyendo nuestra conversación. Pues nada, únicamente ir cerrando que los muchachos aquí, junto con otros 120, 130 emprendedores, van a estar en la Feria Nicaragua Emprende, que se va a estar realizando este 23, 24 y 25 de noviembre, es decir, ya este viernes que viene. Vamos a estar en el Palmes Palme, eh, pues van a estar ellos, van a estar muchos otros para que lleguen a visitar, para hacer las compras navideñas también Pero eh, también vamos a tener talleres, charlas, cosas eh, para que si andas con una idea de negocio y todavía no sabes cómo darle forma O ya tenés un negocio establecido, no te dio chance de participar en Nicaragua Emprende pero te interesan algunos temas que tienen que ver con la formalización, con los trámites, ahí te vamos a estar brindando toda la información entonces y por supuesto las familias que pueden llegar también para seguir apoyando a estos jóvenes con estas ideas novedosas. Bueno. A los tres muchísimas gracias y a usted que esté en su hogar también le agradecemos que nos haya acompañado en su programa desde el Parlamento. Hoy conversando sobre el Día de las y los Artesanos Nicaragüenses y conociendo las acciones emprendidas por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en función de garantizar ese ambiente y esa atmósfera para que las emprendedoras y los artesanos puedan desarrollarse y puedan continuar eh, transmitiendo esa historia, esa e herencia atávica a nuestras próximas generaciones. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, le agradecemos su compañía, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en nuestra próxima edición.